De fiesta, WBR y, y los cantores de Bayabón Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Mucha felicidad de familia, estamos de fiesta porque hoy sábado 24 de diciembre celebramos en nuestro estudio. Noche buena junto a ustedes en casita que nos acompaña acompañan el día de hoy. Les saluda Shanira Blanco, feliz, feliz de presentar en los sorteos hoy del Wild Ball.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 6 de la tarde, nuestro sorteo nocturno de la noche de hoy baja a las 6 de la tarde. Así que salga ya a realizar esa jugada si no lo ha hecho todavía, porque importante, nuestros centros de ventas cierran a las 5 y 45. Repito, 5 y 45 de la tarde los centros de venta y a las 6 de la tarde nuestro sorteo nocturno. También queremos informarles que el lunes... 26 de diciembre no vamos a tener sorteos, así que regresamos entonces el martes 27 de diciembre con toda la energía de nuestros sorteos regulares y mire con la Loto Cash que tiene acumulado 510 mil dólares garantizados, al igual que la doble revancha que subió 575 mil dólares y usted, usted no pierda la gran oportunidad de convertir hoy. Esta noche buena en una noche millonaria con el Powerball que está 186 millones de dólares que están esperando por ti. Juega y deja que nosotros la Lotería Electrónica cambiemos tu Navidad. La suerte te está buscando como tú querías, la revancha no... Ya son muchos, muchísimos los que han ganado con el Wild Ball. Este es el bolo que le da a usted la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar esos premios secundarios de ahora en adelante. Pídalos, pega siempre con el Wild Ball. Y pasamos, señores, con el Wild Ball de esta tarde, noche buena, mucha suerte, adelante. Y el Wild Ball es el número... 8, número 8. Pasamos al sorteo del Pega 2. Mucha suerte. Adiós. Primer número del Pega 2. Número 6, seis, seis, Siguiente número. Es el número 3. Número 3. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy. Es el 6, 63. Pasamos al Pega 3, mucha suerte En el Pega 3 de hoy nos llevó en la tarde Adelante Primer número del Pega 3 Número 4 cuatro siguiente número Número 9 9, último número Es el 4 señores, número 4 Número ganador del Pega 3 En la tarde de hoy 24 de diciembre Es el 494 494. Pasamos al pega 4. Mucha suerte. Adelante. Primer número del pega 4. Número 1. 1. Siguiente número. Número 7. Y este siguiente número del pega 4. Hoy nochebuena. buena. En la tarde, señores. Vamos a ver. Número 9. 9. Último número. Celebrando con el 5, familia número 5. Número ganador del PEGA 4. En la tarde de hoy es el 1795 1795. 17, 95. Y muchísimas felicidades a todos estos ganadores de los sorteos de la tarde de hoy. Para más información entra a nuestra página oficial de Internet. Ahí está, loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por acompañarnos, muchas felicidades hoy en la Nochebuena. Les recordamos que el sorteo nocturno es hoy a las 6 de la tarde en horario especial. Excelente tarde, excelente noche y mucha salud. Felicidades. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.